¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal y a una aventura más. Son como las 10 de la noche. Eh, no he tenido tiempo para subir mucho a este canal. Así que el día de hoy me van a acompañar. El día de hoy vamos a ir a fumar hierba. Hierba en la calle. Pondremos un poco de contexto. Eh, la Ciudad de México tiene algunos puntos, algunas zonas de no penalización para el consumo de cannabis. Eh, estas zonas son la Estela de Luz, el Senado de la República y el Metro Hidalgo, las afueras del Metro Hidalgo. Es muy importante dejar en claro que ninguna de estas tres zonas son zonas, digamos, donde sea legal el consumo de cannabis para nada. Eh, actualmente, en, creo que en Oaxaca, simplemente y únicamente en Oaxaca, puedes consumir cannabis eh, para uso recreativo. Pero en la Ciudad de México, al día de hoy, no existe ningún lugar donde sea legal consumir cannabis. Estos puntos que yo les menciono son zonas de no penalización que se han abierto por parte de grupos colectivos para presionar a las autoridades y, pues, tratar de avanzar en el tema de la legalización del cannabis. Estos espacios han abierto para ...para tratar de ejercer presión por parte de colectivos y grupos. Eh, hace algunos días salió la noticia de que... ...el colectivo que inició la resistencia en el Senado de la República... ...se retira del Senado. Eh, como tal, el lugar sigue siendo un espacio no penalizable... ...pero eh, ahora sin este grupo que daba la pauta para hacer actividades... Eh, ...organizar cierto tipo de convivencias y eventos. No es novedad, en este canal nos gusta fumar hierba. Eh, no lo he grabado directamente, pero he ido muchas veces ya al Senado de la República. El día de hoy vamos al Metro Hidalgo. a toda esta gente hacia allá evidentemente no grabo más cerca porque puede ser peligroso eh, de hecho algunos consejos si vas a venir aquí trae tu propia hierba eh, ven a lo que vienes ven a fumar si socializas que chido pero no aconsejo que hagas algo más solo fuma y ya y vamos a tratar de acercarnos, vamos a ver si podemos grabar algo, vamos a aprender un toque y a ver qué, qué nos depara esta aventura. ¿Han de? No, de? Ya nos fuimos de Hidalgo, del metro Hidalgo eh, Estuvo bien Logré grabar algunas cosas, no son de la mejor calidad, pero... Espero que sirvan para darse una idea Y... Vamos al Senado de la República Queda como a 10 o 15 minutos caminando Ya es tarde, son como las 11 de la noche, pero... Pues vamos, también... A documentar un poco de cómo es la experiencia por allá Hay un poco más de gente Está un poco más limpio eh, Aquí se oye la fiesta En grande No sé qué, qué estarán festejando Pero se oye muy bien Vamos junto a este gran pie Están con todo en el Sonora Grill Como pueden ver Aquí en la ciudad la vida nocturna es es muy común, si quieres fiesta, encuentras fiesta, si quieres fumar, pues puedes fumar, eh, si quieres un café, puedes tomar un café, puedes conseguir un café, realmente todo lo que quieras hacer, todo lo puedes hacer a cualquier hora. Cada una vez me duele Tenemos al Fiesta Americana aquí y enfrente tenemos a este monumento. La iluminación no es muy buena. Este monumento me parece que se llamaba el Monumento a la Madre, pero ahora se llama el Monumento a las Mujeres. Eh, esto pues en protesta por todos los crímenes, todas las desapariciones, eh, todo lo que las mujeres viven en nuestro país. Eh, no sé quién piensa muy bien, pero... Eh, el monumento está protegido por una barricada y esa barricada está escrita por, por nombres de mujeres por protestas eh, por muchas cosas y realmente pues, es, es un tema delicado importante en nuestro país y qué, qué, cool, qué cool que hay un espacio para, para alzar la voz en esto son como las once y media de la noche Realmente seguro, no hay gente Pero Estamos transitando por vías principales Zonas seguras eh, Misma dinámica que en Hidalgo No podemos grabar ni llegar con una cámara eh, Trataré de grabar En la medida de lo posible Para que se den una idea De cómo es esto del Senado y hay que correr para ver si alcanzamos metrobus ojalá y sí son, son como 12 y cuarto creo que lo cierran 12 y media amigos son algo así como las 12 y media Quedó pendiente la visita a la Estela de Luz, que es otra de las zonas canábicas de la ciudad. Ya es muy noche, tal vez en nuestro video lo visitemos. Eh, creo que esto es todo por el día de hoy. Principales diferencias entre el Senado y el Metro Hidalgo. Eh, no quisiera decirlo, pero el Senado es un lugar más limpio, no es el mejor. Pero sí es más limpio que Metro Hidalgo. Eh, hay un poco más de hostigamiento por parte de los vendedores en el Senado. Y, y fue de ahí, creo que todo bien. Si tú vas a lo tuyo, nadie se mete contigo. Creo que con esto terminamos el día del día de hoy. Fue una gran aventura, es un poco tarde, pero no importa, estamos a unas calles de casa. Gracias por acompañarme, por ver este video y sería genial que se suscribieran, le dieran me gusta, lo compartieran y activaran la campanita. Hasta luego amigos y muchas gracias. Nos vemos.